Sí, estamos hablando de toda clase de procesos, procesos contra eh, fuerzas militares, procesos contra funcionarios públicos, procesos contra otros eh, funcionarios públicos de elección popular o contra funcionarios públicos, toda clase de procesos disciplinarios, muchísimos, el de León, eh, todo los que te imagines siempre y cuando, a partir de la ocurrencia de derecho y hasta el momento no se les haya proferido sentencia, cuyos hechos objeto de la investigación disciplinaria, haya ocurrido cinco años atrás o un poco menos, pero que estén a cortas de prescribir, pueden caber dentro de esa declaratoria de prescripción si no aprobamos el proyecto de ley que reforma ese artículo y otras más, pero que reforma ese específico de caducidad.